Oh, increíble noche, ¿no? Y bastante productiva también. Reunimos más de dos millones para la organización de niños. Puerta abre. Y yo estoy a punto de firmar con los dos mayores clientes de Chicago. Claro, eres el mejor publicista del mundo. Puerta cierra. ¿Ya te di las gracias por decirle eso a todo el mundo? Fuego enciende esta noche, ¿no? Debo mostrar mi gratitud. Música enciende. Cortina cierra. Qué horror. Cuando se estaba poniendo bueno. Linda casa, no, mami. ¡Qué sí, hielo! ¿No quieres robarla? Robar. No. No, no, no, no quiero robarla. Mis días de ladrón ya pasaron. Mami, vamos a saltar a las ligas mayores. Al dinero fácil, sin intermediarios, Ingreso seguro. elegancia en la operación. Son tres palabras. Secuestro. Es una palabra. Vamos a esperar a la realeza. Uno, dos, uno, dos. Y vamos a secuestrar al príncipe.